En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Claudio Cornejo, para hablar de psicología en esta noche, madrugada ya de día martes 5 de octubre. ¿Cómo te va, Claudio? Bienvenido. Se nos fue justo el audio, Claudio. Pero te voy a, te voy a pedir que revise el teléfono ahí, para ver si podemos... Lo teníamos justo, ya, se le da el bloqueado, pero que lo deje ahí en el... Ahora sí que lo dejé en la mesita nomás, ahí al lado, nomás no hay problema, estimado Claudio, ¿cómo te va? ¿Me escuchas ahí? Te escucho, perfecto, ¿cómo estás Claudio? Gusto de saludarte Muy bien, eh, muy bien, pues muy bien, contento de que ya podamos comunicarnos por WhatsApp Así es Por Instagram y todas esas cosas Exactamente Estuve todo el día desesperado, si no que hacer <risa> Era uno de los que trepaba los, los muros, estaba eh, colgando en el techo, corriendo en el círculo, porque no había WhatsApp Claudio? Sí, incluso decían por ahí que alguien ayer decía que había gente en su casa que decían que eran sus familiares. Claro, porque... Mira, y esto lo estamos diciendo de manera bastante irónica porque era lo que hablábamos antes con William, respecto a que nos eh, volvimos a ser humanos pero no, no, no, no supimos cómo hacerlo. ¿Qué tan... Mm. Eh, dependientes, nos hemos vuelto de, esta, eh, eh, de estas redes sociales, eh, porque es impresionante la cantidad de gente que se queja hasta por las razones más increíbles el, el hecho de no tener WhatsApp. Ayuda mucho, sí, pero ya parece que no, no podemos vivir sin el WhatsApp, sin el celular. ¿Qué pasa ahí, Claudio? Bueno, eh, es, como dices tú, muy necesario la comunicación. Y tenemos que dar gracias en estos tiempos a que podemos comunicarnos con cualquier persona eh, instantáneamente y en, en cualquier lugar del mundo. Entonces es una maravilla tener esa, esa posibilidad. Eh, el punto está en, en ese límite cuando pasamos a lo que es depender, tener que andar con el celular a todos lados y necesitar eh, mostrar cosas, mostrar lo que me pasa o, o bien querer controlar. ...o expresarme a través de su medio de comunicación... Sí, ...entonces oye, creo que esos son como los temas fundamentales... Claudio, y, y respecto a, um, al, a la afectación que tiene la, la, esta dependencia o esta necesidad... ...a ver, aquí no la... claro, es muy útil eh, para el trabajo, por ejemplo... ...para el contacto con la familia... ...pero hablemos de las generaciones más nuevas... ...los que por ejemplo no trabajan... ...pero que de todas maneras utilizan estas redes, el Instagram, el TikTok... Bueno, TikTok no se cayó, pero hablemos de Instagram y Facebook. Facebook que también es utilizado por la gente de mayor edad. Los últimos estudios señalan que ya Facebook se quedó con la gente adulta. Y el Instagram y el TikTok con la gente más joven. Ellos, que no pueden vivir sin el celular, que no pueden vivir sin la aplicación. que dicen, yo no hablo por teléfono. No, es muy pa viejo eso. Yo prefiero el WhatsApp, el mensaje de voz. Que se devuelven a la casa a buscar el teléfono si se les queda. ¿Eso puede producir algún tipo de situación, patología mental ya futuro o ya la están desarrollando? Bueno, eh, ya se está desarrollando, atiendo pacientes eh, pequeñitos, jovencitos que eh, tienen esa, esa dependencia, esa necesidad de poder estar conectados, pegados, eh, esa sensación de que si no me conecto, si no participo, si no juego, si no me comunico, empieza a producir cambios de ánimo, en estabilidad emocional. Claro. Eh, Abulia, apatía, eh, esa sensación de vacío, de no querer hacer nada. O, o bien si estoy jugando o conectándome con amigos, juegos en línea, TikTok o tanta cosa, eh, no tengo la capacidad de poder hacer otras cosas. Si la mamá la manda al manda niño o a la niña a hacer tal o claro cual cosa, van postergando, van postergando y se van perdiendo un poco en donde pierden eh, la noción de tiempo, de espacio. Y lo que es más importante, pierde la jerarquía de necesidades. Claro. A lo mejor tiene que hacer la tarea primero, aceptar o cual cosa después, y, y generalmente el juego va a ser como el último punto, dadas las tareas principales. Pero aquí todo eso se empieza a alterar. Oye, Claudio, pero a ver, aquí aquí hay algo además que um, puede producir... también Porque, por ejemplo, tú lo decías, el tema del, del bullying de los más jóvenes, ¿no? Eh muchas de estas situaciones siempre se, han, se coordinan en el último tiempo o se hacen este tipo de funas que quizás son funas sin quererlo pero que van con ese objetivo en el fondo o, o funas que no son definidas como funas desde un inicio, de publicar por ejemplo algo en Instagram que pueda terminar en por ejemplo lo que terminó con el caso de esta chica eh, Katy, ¿no? Katy que del Colegio Nido de Águila que terminó quitándose la vida Sí, porque eh... Quizá uno no dimensiona pensando que uno no está en ese mundo, claro. pero los que están conectados siempre eh, es un medio de comunicación fundamental y ellos eh, tienen acceso a toda la información, ya sea a favor o en contra. Y para los jóvenes y los más chicos es muy importante si tienen seguidores, es muy importante lo que les dicen porque es como una medición que van teniendo de, de inmediato acerca de eh, lo bien que están construyéndose como personas, eh, en cuanto a su identidad, en cuanto... A, a, a lo que sean sus motivaciones más profundas, eh, y en la adolescencia son todos muy vulnerables a todo lo que pueda suceder, y por consiguiente quedan muy expuestos eh, antes eh, te decía andate para adentro nomás y, y, y, y te acuestas temprano y claro. uno se desconectaba del mundo, pero que... ahora, ¿cómo uno se acuesta temprano o cómo se va para adentro si el, sí. el afuera está adentro también? Oye, y, y, y es que es el tema porque además hay mucha gente, o sea, por ejemplo, lo, lo, las generaciones más eh, de adultos actuales que tuvieron una niñez sin redes sociales, sin TV cable, sin Playstation, sin nada. Era salir a jugar con los amigos. Aquí hay un auditor que nos escribe un mensaje que nos dice, oye, mi hijo de 13 años conoció a su hermano chico cuando se vio sin redes sociales. Claro. ...se puede tirar como talla... ...pero en el fondo también hay una responsabilidad de los padres... ...en ese respecto de... ...cuánto rato deja al niño ahí... ...con el celular, ¿o no? Sí, y eso... Y eso es, es, ...es complicado tal como lo dice... ...nuestro amigo... ...porque... Eh, ...en estos tiempos... Eh, ...antes se teníamos, hablábamos de la caja idiota... ...¿no es cierto? ...el televisor y estábamos todos preocupados de la televisión... ...pero por último... Estaba toda la familia reunida frente a un programa de televisión, porque había un puro televisor, porque claro, eran caros. Entonces, todos juntos viendo el festival de viña, todos juntos viendo, no sé, cualquier cosa. Pero ahora cada uno tiene su reproductor, su conexión, entonces cada uno tiene una isla en su pieza. Y ni siquiera ya bajan a comer, ¿eh? incluso le llevan la comida hacia arriba, Exacto. pero en la adolescencia los jovencitos, los adolescentes están viviendo como decía su búsqueda de identidad eh, sienten sensación de vacío propio de la adolescencia sentirse que la presión es pinilla etcétera, etcétera y, y esa tendencia a estar solo primero porque es propio de la adolescencia pero además eh, estando eh, susceptibles a todo lo que le pueden decir por los medios de comunicación o, o estas, eh, estos mecanismos eh, en donde el joven empieza realmente a sentirse muy solo y y que no sabemos qué hacer. Entonces, cuando llegan los adolescentes a la consulta, que están con eh, síntomas depresivos muy grandes, con ideas suicidas, eh, y que los papás no se dan cuenta, porque ven que el chiquillo está ahí riéndose, o está metido en su mundo, claro. porque también el papá está metido en su mundo, o porque es más fácil, porque la mamá tiene que cocinar y hacer una serie de responsabilidades que son propias de madre, pero que antes estaban todos en la misma pieza, en el comedor, en el living, claro. ahora los comedores y el living casi no se usan porque se ha transformado eh, el dormitorio en ese espacio eh, privado, único y exclusivo. Es toda la razón. Claudio, eh, uno de los comentarios que ha llegado a través del eh, más 5699-200-7888. Mira, hola amigos. lo bueno es que hoy se pudo almorzar, o ayer, se pudo almorzar tranquilos en la mesa, se pudo entablar un tema de conversación en familia. O sea, hasta en la mesa estamos con el pegado al teléfono, Claudio, esto... Bueno, nosotros, no sé, disculpe que lo personalice, ¿eh? pero yo, por ejemplo, tengo la política de que jamás si me siento en la mesa con alguien, en la casa o donde sea, estoy con el teléfono en la mano. Jamás. Se guarda, los silencio. Pero hay mucha gente que está en la mesa, y imagínate, familia, ahora quién pone los límites, po? o cómo podemos hacer entender que eso, además de un gesto de mala educación, es ya demasiado de, demasiada dependencia del, del telefonito aquel Sí, ahora eso que dice tú es importante, ¿quién pone los límites? En, en la casa los adultos somos los llamados a poner límites y, y realmente como decía aquí nuestro amigo, eh, cambia totalmente la vida cuando empezamos a poner esos límites porque los jóvenes empiezan a sentirse más tranquilos empiezan a sentirse menos violentos se expresan con más alegría pero estoy hablando de jóvenes porque eh, pero cualquiera, es decir, cualquier adulto eh, porque eso pasa a ser adicción y la adicción genera esos cambios de ánimo, esa dependencia esa sensación de inseguridad si no tengo el mecanismo y quién sabe cuántos hoy sintieron esa inseguridad, pero algunos también sintieron eh, esa posibilidad de placer, de conectarse con otras cosas que antes no lo había percibido porque uno empieza a caer en ese mundo y, y va siendo cada vez más absorbente y no tengo la posibilidad de de repente de reaccionar y sentir que puedo ser libre eh, con una conversación fácil y gratuita. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto puede perder una persona no estar pegada al, al WhatsApp? Yo, el, el, yo, yo de repente veo aquí, o sea, no, aquí en la, en la radio, pero sí veo, por ejemplo, cuando uno está, no sé, en la... Eh, en la calle eh, Uno que anda eh, nosotros yo, yo utilizo el metro todos los días y, y me da También, bueno el metro es un poco más impersonal Y ahí tú puedes ir, van todos pegados en el celular en todo caso Igual, pero porque va solo Muchas veces, sobre todo en la hora de la mañana Pero Hay gente que ni siquiera duerme O que tiene el celular activado No se desconecta en el fondo Y también influye mucho ya Escapando del tema de los niños Claudio El tema de los adultos eh, ¿Cuán válido, por ejemplo, es no desconectarse, eh, es estar siempre atento al WhatsApp? ¿Qué tan válido es que un jefe o un cercano tuyo o un familiar se enoje, o, o tu pareja en el, eh, eh, en el otro caso, que se enoje porque no le contestaste un WhatsApp o porque te demoraste en contestarle un WhatsApp? ¿Qué tan válido es eso? Eh, o sea, también se formó toda una cultura negativa respecto al tema. Exacto, porque se entiende que el WhatsApp es inmediatez y se entiende que quien se conecta en el otro lado es porque también está atento a, lo que, a mis necesidades y, y, y pasa esto un poco lo que tú señalas que empiezo a querer controlar a los otros o a sentirme controlado y eso empieza a generar una serie de, de complicaciones acá dice mi computador que se va a reiniciar en, en poco tiempo más de hecho, se sí, te acaba de quedar la pegada la imagen, así que nos quedamos por audio nomás, Claudio, mientras se te reinicia, sí. es que, y ahí tú puedes volver a, a, a conectar, pero voy a dejar acá, sí, te quedaste pegadísimo, así que... Te sacamos sí, de pantalla, es Claudio, pero seguimos seguimos contigo a ya. través del audio. Eh, Claudio, eh, la otra consulta, había una consulta que nos envió un auditor acá a través del eh, WhatsApp. Más bien consulta una, un comentario, dice, mira, eh, los responsables son los padres. Mi hijo tiene 14 años, tiene las redes sociales limitadas. Por suerte, desde pequeño le inculcamos en la lectura. En sus tiempos libres, eh, lee libros. Mira. Sí. Ahí sí. está. Hay algo de lo eh, que... Voy a conversar con un... Sí, a conversar con un paciente de 14 años. que eh, Empezó a practicar arte marcial. Está muy complicado, pasaba mucho rato metido en, en, en estas redes sociales. Eh, pero, ¿cuántos, por ejemplo, ahora no tocan guitarra, no tocan flauta? No a, bueno, pandemia también obviamente se entiende, pero que como la cultura de leer, de jugar a la pelota, eh, de conversar con los amigos tranquilamente... Eh, todo eso gratuito que se da en, la, en, en lo diario, en lo cotidiano, en las cosas simples. Eh, antes existían centros juveniles, grupos de teatro, un eh, montón de cosas en donde uno empieza a crecer, pero fundamentalmente a socializar, a aprender a expresarse, a poder decir las cosas de una manera continua, adecuada, ¿no es cierto? Eh, aquí, tra, de las redes sociales, cada uno va y dice lo que quiere, como quiere, porque no siento que va a haber una mirada fea eh, o alguna cosa. Entonces, cada uno se siente que tiene la libertad de poder expresar lo que quiere y de la manera que quiere. Claro que sí. Claudio, eh, una última consulta a propósito de los comentarios que nos llegan eh, a través del eh, WhatsApp de BioBio. Bio. Yo desconecto el celular cuando duermo. Ahora, no ando en la calle con el teléfono y en la mañana no estoy con el teléfono. Mi hermano y su esposa no le permiten tener el celular a su hijo de 17 años. Uno de los comentarios. Otra me dice, me pasa que cuando pierdo el celular, dice Ismael, y estoy casi un mes sin tener uno nuevo, en esos casos me siento más feliz y libre. Estaría mal? Eh, que no me afectó la, desconectación de, eh, la desconexión de las redes sociales. Eh... Yo creo que está lo más bien. tiempo. Sí. sí, sí, porque qué, qué, qué importante es... Eh, poder eh, sentirse libre, poder disfrutar a, eh, la compañía de otras personas, poder uno caminar escuchar el canto de los pájaros en su tiempo, en la primavera, ver los brotes de los árboles, no sé tonteras que pueden ser eh, para pa viejos, podríamos decir, ¿no es cierto?, pero que en definitiva es ahí en el contacto con el otro, con la persona, es como uno se va midiendo y va creciendo como persona también. Pero detrás de los medios tecnológicos, eh, nunca sé realmente cómo es el otro y tampoco saben realmente cómo soy. Eh, aprendo pocas habilidades, que tienen que ver con esos aspectos? Totalmente. Oye, Claudio, pero aquí también, por ejemplo, dice un, eh, un, un, el tema del contacto. Tienes miles de amigos en las redes sociales, pero cuando estás enfermo no te visita nadie. Claro, está también el tema de la realidad, que muchas veces uno dice, ¡Ay, oh, yo tengo 1500 amigos en Facebook! O tengo tantos <risa> seguidores en Instagram. Pero resulta que al momento en los que hubo, ¿estáis más solo que un dedo, pues, Claudio? Sí, porque es el mundo virtual, lo que pasó ahora, lo estaba viendo usted y me están viendo a mí, ahora no veo a nadie, <ríe> se acabó todo, entonces quedamos en el sistema más antiguo que el teléfono, entonces donde quedaron todos los amigos que estábamos viéndonos recién, los perdí y me perdieron, porque no es tan cierto, es decir, es un medio de comunicación que permite comunicar ideas, expresar cosas, pero tiene esa limitante de no poder eh, realmente contactarme con la otra persona en profundidad. Claro, claro que sí Oye, eh, me dicen por acá, ya no se conversa En los hogares con familia, lo hablábamos A propósito de la tele en el, en el living El contacto es automata En los restaurantes pues, eh, ¿Sabes qué, Claudio? Me acuerdo muy bien De una rutina de Coco Legrand del año 2006 ni siquiera, O 2010, 2010 Que eh, era 2000, Bueno, una de las dos, pero ya te estoy hablando Ya por lo menos de hace 11 años, o sea, mínimo Cuando él sí. hablaba De que la hija, por ejemplo, la Lola eh, tenía un celular, pero había que tenerle y celular porque con el refija buscaba el celular, se llamaba ella misma para encontrar el celular cuando lo perdía. Y que cuando iba un pub, la hija, eh, estaban todos hablando por el teléfono, nadie hablaba entre ellos, estaban todos hablando con los que no llegaron. Y sonaba a chiste, pero, eh, pero fíjate cómo, Coco Le Granca, a todo esto le mandamos un tremendo saludo, tuvo un accidente en moto el fin de semana. Eh, sí, fue un visionario. En lo que en ese momento ya se daba En muy poca instancia Porque no todos tenían un celular, por ejemplo, con internet en esa época Pero ahora todos lo tienen Sí Sí eh, Por eso eh, ese proceso de, de, de deshumanización Que comienza a surgir Y como decía Williams Nos dimos cuenta que podemos ser seres humanos Y no sabemos cómo funcionar Ese proceso de, de deshumanización Es el que tenemos que enfrentar Que trabajar, porque eh, ahora es, son estos medios de comunicación, pero después serán otros, eh, ha pasado siempre, de una forma o de otra. El punto está, como decía alguien por ahí, cómo educamos, cómo eh, potenciamos este este aprendizaje, la forma de comunicarse. Eh, en los colegios se prohibía que se llevaran los celulares eh, y se una tremenda batalla por no usarlos, pero ahora en pandemia... Todo el profesores tiene que aprender a usar los medios de comunicación y las redes sociales. Y nos llenamos redes sociales a cada rato por todos lados. Tremendo. Eh, es decir, ¿cómo aprendemos a optimizar eso? Eh, el 7 de una charla sobre drogas, adicción, eh, con personas de Concepción y otros más que quieran participar. ¿Tendrá, eh, tendrá, resulta interesante. Sí, tendrá pero... que ver también, perdón Claudio, el hecho de que en muchos lugares donde, por ejemplo, la, la, la urbanización excesiva... De una ciudad X. Eh, Habrá falta, no sé si será también un motivo de que todos se, se metan, sobre todo los niños y jóvenes, al tema del celular, porque por ejemplo no tienen dónde ir a hacer deporte, falta áreas verdes quizás, espacios de esparcimiento... ¿Será esa también la razón de que, o simplemente dejación? Porque muchas veces incluso desde muy niños, yo he visto niños de 2, 3, 4 años que eh, la mamá o los papás, para pa que los niñitos queden tranquilos, les pasen el celular para que vean videos de la Peque en YouTube y, y ahí los niñitos pueden estar horas. Pues. Sí. Yo creo que el niño, si lo dejamos fuera jugando <coughs> jugando o en el colegio, el niño prefiere preferir siempre jugar. Es una cosa eh, biológica que necesita moverse, necesita hacer actividad. Y vamos negando eso, pero ahora que estamos en esta fase de apertura, eh, los niños pueden jugar. Si tú le pones un celular y le pones, lo pones en, en, en la cancha, lo pones en los juegos, en la plaza, el niño preferir correr, jugar, subirse a los juegos. Sí. Eh, por eso decía, sí, eh, en esto que yo estoy dando unas charlas, eh, las charlas que, que doy son un espacio de informativo, pero no tiene más que eso. Eh, se pierde lo demás es como si viera un libro, es como si viera una película pero eh, lo humano no está en los medios de comunicación así como lo estamos conversando aquí vamos a compartir, interactuar contigo con todo lo que estamos participando pero pero no va lo humano ahí o sea, es distinto a que estemos sentados eh, tomando un café esta hora y conversando tranquilamente aquí, mientras a aquí estamos compartiendo un café Claudio, por, lo, por si no me has visto a través de la cámara estamos compartiendo un café literalmente pero mira, mira antes de bien. culminar la, la, <ríe> la conversación eh, fíjate que hay dos cosas, a propósito también de, del humor, porque había, por ejemplo hay gente que dice eh, y, que, y que es una realidad, una auditora me dice, tengo un letrero que dice en esta casa no hay wifi aquí se conversa y acá otro auditor Claudio, que esto lo encontré notable a propósito de lo que conversábamos de Coco Legrand que también tiene un pasaje de la rutina que el, el niño eh, está ahí en la casa, lisiando y le dice, recuerda a Coco Legrand cuando le habla al hijo, porque no lo conocía que no, que no sabía la edad entonces le dice, hijo quiero hablar contigo, y el hijo le dice, bueno papá hablemos en www.patito.com es así <risa> ahí lo estamos reflejando ¿Sí? en, en pantalla Ahí me ubicas. ¿Ah? Es, es tremendo, mm. pero imagínate, Coco Lirán lo, lo dijo hace 14 años. Esto. Ahora, en otros país, no recuerdo si en China, en Corea del Norte, no sé dónde, que están poniendo el límite para que los niños accedan. Lo que tú me comentabas un poco antes del programa. Eh, el Facebook que tuvo eh, eh, una información que no, no dio a conocer de cómo producía algún daño en los adolescentes, los jóvenes. Eh, es decir, y ya hay estudios claros en todas partes y, y en, en mi práctica clínica eh, se nota claramente porque llegan los pacientes por esos temas eh, el punto está como si hay una auditora cómo uno toma carta en el asunto como uno empieza a, a fortalecer lo que es importante en la familia un... y que es importante la comunicación los modelos y todo eso mira la última el último comentario que vamos a leer antes de cerrar el diálogo Claudio hay un tema también parte de culpa yo creo que también es cuán influenciales somos ante el sistema, cada uno de nosotros. Eh, cuán influenciales somos como elemento de consumo, como, como objeto también, eh, y como personas que podemos, que tenemos cierto poder adquisitivo, algunos más, otros menos. Eh, respecto, Porque sabemos que ya la inteligencia artificial eh, eh, guarda tus preferencias, incluso Samsung reconoció en algún momento que eh, los televisores te escuchan, eh, eh, a través de los micrófonos, los lo aparatos también en algún momento Entonces, ¿saben? Por eso que uno dice Oye, no nos habrán estado escuchando, hay un comercial que lo dice hasta el respecto de un auto eh, O mm. las búsquedas que tú haces en Google y te va apareciendo publicidad relativa a tus búsquedas eh, El comentario de un auditor, El sistema busca crear una especie de humano absolutamente influenciable Para colocar, por ejemplo, productos y servicios Y lo está logrando el WhatsApp es un servicio, digo más que una red social, y, nos vi, y, y hubo millones de personas alrededor del mundo que se vieron completamente perdidas. ¿Eso se está logrando finalmente, a costa de nuestra mente? Yo creo que cada día estamos pensando mucho menos, tal como lo dices, porque ya ni siquiera tienes que cuestionar nada. Tú pinchas y aparece un montón de sugerencias, eh, ni siquiera ese espacio de la creatividad, decir a ver qué me falta, aquí, qué necesito. No, porque está ahí. Y si no lo necesito tanto, terminan convenciéndome que sí lo necesito. Y, y si pensamos en todos estos medios de comunicación que estamos hablando, detrás de, de todo eso que puede ser muy llamativo hay intereses comerciales. Hay gente que gana mucho dinero por alguien que está pegado no sé cuántas horas. Y yo también porque llegan los pacientes a atenderse por adicciones y por conflicto emocional de los niños, jóvenes y adolescentes. Es decir, eh, el protagonista es el que pierde. Y son los otros que están más ocultos que van siempre ganando alguna cosa. Entonces el, la, la auditora ahí decía muy bien, ella pone la regla en su casa, en su casa no hay tal o cual cosa y eso es como ser consecuente, es como yo quiero a mi familia, como yo quiero entregar elementos para que crezcan sanos, con capacidad de crítica, con creatividad, con cuestionamiento, con solidaridad, con empatía. Una serie de valores que pueden sonar muy cliché, pero que son lo que define al ser humano. Claro claro que sí. Oye, eh, estimado Claudio, vamos a um, agradecerte muchísimo de la conversación. Este tema lo vamos a seguir tratando más tarde también con nuestros eh, auditores a través de el WhatsApp de la línea 800, porque es un tema que da para largo, porque de verdad fue la noticia a nivel mundial de esta última jornada y que sin duda, eh, todos. o sea, imagínate, nosotros acá coordinando en algún momento a la antigua, po, llamando por teléfono... De hecho, a, eh, estuve, a, eh, estuve a punto de llamarte por teléfono antes de que volviera el WhatsApp, y justo volvió porque me llegó un mensaje de William, y, y ahí me llegó. Y ahí me di cuenta que había vuelto el, el sistema, y ahí te uh -huh. WhatsApp. Pero imagínate las cosas. Eh, volvimos todos a la antigua y eso da de repente bastante gusto, de volver a los a, a las raíces, ¿no? Sí, a lo tradicional, y además que ahí se nota alguna diferencia generacional con los más jóvenes también. Sí, ¿eh? Oye, ¿y qué? El otro día hablábamos hasta de los teléfonos fijos, ¿por? Hay gente que no que no conoce cómo era el teléfono fijo antiguo, que, con, con alambre, con, con cable cobre, con disco, ¿ah? ¿eh? Se discaba antes, ¿de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí no? Y el candadito cuando uno iba a llamar por teléfono a la vuelta. Porque era muy era muy caro para que no te llamaran a los números prohibidos, al 700 sí. y todo eso. El... Oye, Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en contacto nuevamente en cualquier momento, en cualquier día. Listo, que estén muy bien todos ustedes y tú también, Gonzalo y Williams. Que tengan una buena jornada. Un abrazo, buen descanso. Chao, chao. Chao, chao. Ahí estábamos con Claudio Cortejo, nuestro amigo, amigo del trasnoche, amigo psicólogo, para hablar de qué tan dependientes nos hemos vuelto de las redes sociales. Ahí está la prueba de todos los testimonios también de nuestros amigos eh, auditores que han colaborado como siempre a través de nuestro WhatsApp, el más 5699 207888. Nos vamos al corte y luego estamos de regreso con más trasnoche en Vivo Vivo, la radio.